Servio Tulio, ¿verdad? Así es el nombre. Servio Tulio, sobre policía en el sector privado. Aquí, el que quiera que le cuiden, que pague la seguridad. Así es, dijo el coordinador del grupo de trabajo para la transformación y profe profesionalización de la policía. Este hombre, pues, ya que está en todas, junto con su familia, pues, hay que decirlo, exigió desmontar esa práctica de usar a los miembros de la policía para el beneficio y seguridad individual en el sector privado. Durante la presentación del informe de del Grupo de Trabajo, Castaño Guzmán fue crítico al referirse al uso de policías en actividades privadas y solicitó, entre las medidas que ya hablamos aquí, la reintegración de los agentes designados a labores fuera de la institución. En ese sentido, reveló que ningún integrante del Grupo de Trabajo para la reforma tiene seguridad, más allá de las posibles implicaciones que tendría el trabajo realizado. Vamos a escuchar las declaraciones de Servio Tulio, eh, cortesía de Noticias S&N. Sergio Tulio, ¿verdad? es algo que el ocurre en este país. Vamos a ver si no solo con empresas privadas, que utilizan a policía, a gente de la policía como guardia para cuidarle sin, su negocio. Sí, pero eso pasa, Villalona, porque el sueldo no le da. sí Y negocios también, empresas, sí. tanto como tiendas, supermercados, usan los policías en su tiempo libre, tienen dos trabajos. Sí, y también, óyeme, yo vi imágenes, hace mucho, ¿verdad?, hace mucho, hace, hace mucho tiempo. Yo vi imágenes de policías lavando carros, paseando perros, ¿sí? Rey. A ese nivel tenían los policías en este país. A ese nivel. Y, y eso era todos los años. Estamos ahí frisados, muchachos. Eh, todos los años esa era la misma queja, que la policía... O sea, cuando venía una ola de delincuencia, ¿verdad? Que, ah no, que los policías la lo están utilizando para, para cuidar a la querida de los funcionarios y eso. O sea, una cosa terrible, una crítica terrible en ese momento. Y aquí pues se vio <risa> Tulio eh, hace hincapié en eso, de que hay que, que los policías tienen que sacarse de ahí y tienen que estar para lo que debe estar que, estar, que es seguridad ciudadana. Claro, pero cuando ya pues el presidente de Abinader toma esas recomendaciones, ya ellos van a tomar su posición, pero como decía Néstor, o sea, al no tener un sueldo digno, como están arriesgando sus vidas, en distintas maneras que ellos están en distintas posiciones, entonces ellos buscan alternativa para su familia, porque muchos son policías, tienen cuatro hijos, cinco muchachos, se levantan temprano, entonces la canasta familiar, todos los días sube mamá, ahora en diciembre, y tienen que buscar varios trabajos, lo que sea, lo primero que encuentran. Porque muchos de todos sentados a plásticas sin hacer nada, comprando un sueldo que no le da para absolutamente nada. Entonces, muchos colegios, escuelas se abrieron, y aunque sean las escuelas, sean públicas, los maestros están pidiendo demasiadas cosas que no le da, lamentablemente. La economía ha subido demasiado, por, sabemos por lo que ha pasado con el COVID. Y buscan todas esas alternativas para llevar pues, el pan de cada día a su casa y para poder sostenerse. Ya cuando el presidente toma pues, esas recomendaciones, esperemos que le den el sueldo digno que ellos se merecen, que hagan el trabajo que tienen que hacer y ya la cosa se vaya reivindicando. Así mismo, así mismo. Tienen que reforzar la seguridad. Sí, claro. No, no sí. Tienen que usar a la policía para beneficio de otros porque la policía es de nosotros, es sí, nosotros. No, porque tío, ese, no, si no, ellos pues, es que, es que, ese, es, es, el, que el, es que tiene un la policía tiene un día libre, un policía tiene un día libre, si sí, puede usar, hacer utilizarlo lo que quiera con su día libre, claro. pienso yo, en mi opinión. No aquí hay que trabajar, que hay que, trabajan, que, hay es que posible, lo hacen. Están en servicio pero hay, hay, hay policías que lo hacen, hay gente que, que, que están en servicio, porque es que lo que te digo aquí hay un monopolio. Hay gente que tienen trabajo con gobernadores de choferes y son y, y están en servicio en la policía y ese tipo de cosas. Eso se ve. Pero, ¿Tú me entiendes? Pero nadie habla de eso. Sí, pero lo que se refiere, es si tu lío, aquí hay instituciones privadas, empresas, compañías privadas, que tienen muchísimos policías. Por ejemplo, allá en la, la capital, donde hay canales de televisión, los seguridad, los seguridad son policías. Entonces es lo que le está diciendo. El que quiera que su, su, su seguridad, que pague su ciclo. Que privada, pague, exacto. Hay claro. empresas que, empresa, que tienen policías están llenas de policías, entonces, eh, como dices, no hay, no hay patrullaje por parte de policía, porque están en instituciones privadas, eso se refiere a eso. Claro. Que, quiera, que quiera policía. Que, que sí, quiera, es, es cierto, aquí también San Francisco se usa mucho eso. Sí, Habían varias compañías, que, que no sé qué han pasado con alguna compañía que casi están ya en sitios ya clave, porque ya no están como antes, que estaban en todos los sitios, sí, en los todo, sí, en Y ahora tú lo ves en residencial y ese tipo de cosas no vamos a mencionar los nombres aquí porque no no no antes dicen, sí, pero la gente sabe, la gente la sabe, sabe de, de ese ese cargo de vaina de, de, de guachimane que eso se usa mucho